Bueno, Desde que se levantó la acampada, que fue el 20 de junio, la Comisión de Comunicación bueno, ha, estado, ha seguido funcionando, llevando pues, todo lo que es la comunicación de la página web, del Twitter, del Facebook, todo lo que son las redes sociales, eh, el blog, eh, informando de todas las actividades que se están realizando en la plaza, porque la plaza tenía que mantenerse como punto neurálgico del movimiento y también los barrios, y entonces había que informar de las actividades que se estaban haciendo para poder seguir funcionando. Entonces eh, era darle difusión a todas esas actividades y después convocar a medios para todas las actividades más públicas que se hacían, todas las concentraciones, todas las protestas, la manifestación del 15 de julio fue un punto importante y después el tema de bucián que ahí sí que hubo un trabajo bestial, claro, fue un mes de agosto bastante divertido. Bueno, es lo que tú dices. Eh, comunicación quizás es una comisión clave dentro del movimiento porque la difusión de todo el trabajo es clave. Eh, quiero que me hables de algunas herramientas que se usan en el movimiento y que quizás no son tan conocidas actualmente en, en otros sitios como por ejemplo N-1. Hombre, pues la red de N-1 estamos en ello, estamos en ello. Algún día aprenderemos a funcionar con ella completamente. Yo creo que si alguien acaba con Facebook antes será mucho más fácil, pero mientras tanto la verdad es que N-1 es como una red social tipo Facebook, pero que es completamente libre, entonces bajo la licencia de CC está funcionando y está uniendo a colectivos, lleva uniendo muchísimo tiempo a colectivos. El, el, que el movimiento 15M haga uso de una herramienta que es libre, que está pensada para colectivos y para plataformas de ciudadanos y que no dependa de ninguna gran empresa, yo creo que, ninguna gran corporación mundial, yo creo que es fundamental. Ahora. Que el uso de N-1 es muy complicado porque ya es difícil eh, comunicarse entre todo el mundo, ponerse de acuerdo, poner de acuerdo a todos los barrios, todos los pueblos, cada barrio funciona de una forma diferente. Unos funcionan por N-1, otros funcionan por Facebook, otros funcionan por el Twitter, otros solamente por email. Entonces ya ponernos de acuerdo para funcionar todos juntos de una misma forma es difícil, funcionar con N-1 puede ser también complicado pero es necesario porque tiene todas las herramientas que necesitamos, hay un calendario maravilloso que cada vez que cuelga algo se entera todo el mundo, hay muchísimas herramientas para poner las tareas, para, para funcionar con un trabajo, para subir documentos, para subir actas, que en realidad ni, ni, ni las páginas web, ni el Facebook, ni ninguno de otros elementos nos están proporcionando, o sea, N-1 es básico, pero es eso, es la falta de costumbre de la gente lo que impide que se trabaje realmente con él. Bueno, poco a poco. Eh, hay otras herramientas fundamentales dentro de la comisión que, bueno, quizás todavía no estén tan avanzadas, pero que sé que también eh, estáis estamos con ello. Eh, háblanos del periódico del 15M en Málaga. Bueno, eh, Madrid empezó a hacer un periódico que se llamaba 15M News... ...y empezó a funcionar a principios de julio... ...hacían una recopilación de todas las noticias... ...que podían interesar de acuerdo a los ocho puntos... ...de acuerdo a los principios del movimiento... Eh, ...bueno pues criticando un poco el bipartidismo... ...criticando un poco el sistema capitalista... ...la supremacía de los bancos y todo eso... ...entonces desde aquí desde Málaga... ...el proyecto de 15 Málaga, porque Málaga ya tiene M... El proyecto de 15 Málaga eh, surge más como una idea de dar difusión a lo que se está haciendo... ...y a contar cuáles son las, las acciones y las, las victorias del movimiento... ...desde la Marcha a Madrid, que fue el, por ejemplo la que abrió nuestro número cero... ...con la llegada de, de la gente que venía desde Málaga... ...y que había caminado desde el día 25 de junio hasta el 23 de julio para llegar a Madrid... ...a los desahucios que se pararon, a las acciones que se están haciendo en los bancos... ...a las marchas que ha habido, a las manifestaciones... Todo eso, darle un poco de difusión a la ILP, a todo el, el, el trabajo que está haciendo legal con la iniciativa legislativa popular y todo eso. El, el, el problema es que hacer un periódico no es nada fácil entonces, bueno, ha habido barrios que también han hecho el suyo propio como Ciudad Jardín. Hay pues, un trabajo al respecto que también eh, es importante, que además de documentarlo en la red, también esté documentado por escrito. ...todas esas cosas permanecen y además tienen mucha visibilidad... ...la gente cuando ve... ...a lo mejor no tiene el formato de periódico... ...porque no tenemos tampoco la infraestructura para imprimir... ...y sacar miles de copias... ...pero si, si sacamos unos tipo panfletillos... Y se, ...y se reparte y se distribuye... Eh, ...eso tiene mucha visibilidad... ...la gente ve, ve la foto, ve la foto de la pancarta... ...de la gente que llegó de Málaga a Madrid... ...ve todas las actividades que se han hecho... ...ven ahora por ejemplo el siguiente número... ...pues lo de Bucián, toda la reforma constitucional... ...todo eso se va viendo y es como... Eh, queda constancia de, de todo el trabajo que se está haciendo, que también es importante. No es solo todas las noticias que se pueden leer en los periódicos normales y en la red, sobre todo, sino también tener papel las cosas que estamos haciendo nosotros y que para nosotros son importantes. Eh, es, es sacar, sacar la, la información de los canales normales y sacar la información que nosotros queremos y que nosotros eh, sabemos que estamos produciendo y que estamos produciendo bien. Vale. Eh... Ahora viene, o sea, es un punto de inflexión importante porque dentro de nada eh, tenemos elecciones y como bien se está llamando en el movimiento va a empezar el otoño caliente. ¿Cómo se prepara la comisión de comunicación para todas estas convocatorias y para este otoño caliente? Bueno, el otoño caliente es un concepto muy amplio que tiene muchísimas, muchísimas convocatorias, muchísimas manifestaciones, pero también muchísimas acciones a pequeña escala. Eh, por ejemplo, desde Málaga ya septiembre, ya se considera otoño, aunque en realidad el otoño no empieza hasta ya pico, porque hay, no sé si hay como cinco desahucios en, en, en previsión. ...hay dos manifestaciones y hay muchísimas cosas que hacer... ...entonces desde primera hora lo, lo fundamental es coordinarse... ...coordinarse con la comisión de educadores indignados... ...con la comisión de sanidad... ...que van a organizar la manifestación del día 18... ...por los servicios públicos... Co eh, ...coordinarse con la plataforma de afectados por la hipoteca... ...que va a organizar la del día 25... ...la plataforma... ...tiene muy buena relación con el movimiento y pide desde cartelería... ...hasta info, eh, consejos sobre por dónde puede ir la manifestación... Eh, el, hecho, ...el cartel que se ha hecho aquí eh, es muy probable que se pase... ...a otras provincias de España... No, ...a lo mejor no sale a nivel estatal pero es verdad que tenemos... ...unos diseñadores buenísimos de la Comisión de Comunicación... ...que hacen un trabajo muy bueno... Y, y el cartel es buenísimo, pues a, a la paz aquí a la plataforma afectada de la hipoteca en Málaga le les gusta el cartel y lo va a llevar a otros sitios. Entonces es coordinarse y empezar a dar difusión desde ya. El 15 de octubre tenemos una gran manifestación bestial y ya hay un grupo de coordinación de comunicación estatal que estamos hablando de cómo vamos a difundir eso. Y bueno, pues habrá que coordinarse con Democracia Real ya, que es la que convoca, pero eh, nosotros también somos movimiento y nosotros también queremos a ...calentar el ambiente para que el 15 de octubre... ...haya el máximo número de gente posible en la calle... ...el 15 de octubre es la fecha clave... ...y a partir de ahí empieza el otoño caliente... ...con todo lo que es la convocatoria de elecciones del 20N... y ...todo lo que haya adelante y todo lo que haya después... Bueno, ...una vez que se resuelva lo que se resuelva el 20 de noviembre... va. ...va a llover mucho y muy caliente aquí en España... ...entonces él, se trata de preparar y de calentar un poquito el ambiente... ...de dar difusión a las actividades... ...pero también de, de no solo dar difusión... ...sino de calentar a la gente para que... ...si está indignada y se le ha pasado un poquillo la indignación... ...en este verano calentito también... ...pues que se, que se vaya preparando... ...que hay muchos más motivos, cada vez más para indignarse. Bueno, vamos a ir resumiendo... ...pero me parece importante que cuentes porque... Tú has estado desde el principio, casi desde el principio en Málaga, eh, pero ahora te vas a Bruselas, que es un sitio importante también porque hay una marcha que sale hacia allá. Eh, bueno, cuéntame un poco sobre esa marcha y cuéntame cuáles van a ser tus planes allí en Bruselas. Bueno, yo la marcha no la viví como, como tal, pero la marcha que salió desde aquí, de Málaga, salió también desde muchos otros puntos de España. Llegaron a Madrid el 23 de julio y el 25 de julio dijeron vámonos a Bruselas, que es lo próximo. Entonces llevan caminando desde entonces, se van a reunir el 17 de septiembre en París y a partir del 17 de septiembre saldrán hacia Bruselas, llegarán allí el 8 de octubre para preparar la manifestación del 15. El 15 no es solo una convocatoria en España, sino que es una convocatoria a nivel global. En España, en toda Europa, en todas las capitales de Europa y en todas las ciudades de Europa que se quieran unir y también en Estados Unidos. Entonces, Bruselas como capital de Europa es un punto muy importante para ir y quejarse. Una marcha hacia Bruselas desde España yo creo que es un esfuerzo enorme. Recibir a la marcha allí también es un gran esfuerzo porque cuando Madrid recibió a las marchas aquí en España eh, hizo una labor increíble pero Madrid es Madrid y es sol y es una barbaridad de gente. En España, los indignados, yo estuve en las primeras movilizaciones que se hicieron allí y eran 300, 400 personas, ha pasado como en todos lados, que en el verano el número de gente baja, también la gente se mueve, yo de hecho estoy aquí, ya no estoy en Bruselas, y cuando vuelva a Bruselas yo sé que allá hay un grupo de gente que está trabajando y que está preparando también el recibimiento de las marchas. Así que, bueno, desde Bruselas ese será el principio del otoño caliente, pero claro, allí también hay que seguir haciendo trabajo. Pero es que hay muchísimos, allí ya no se llaman inmigrantes, allí se llaman expatriados. Y hay muchísimos españoles que están allí trabajando y que también están indignados. Porque si están allí y si nos hemos tenido que ir allí es porque aquí no tenemos, lo, no, no tenemos trabajo y hay muchas razones para indignarse. Y bueno, eh, cuéntanos cuál, un momento que recuerde de, de la, del movimiento desde que empezó hasta ahora, clave para ti. Un momento clave, a lo mejor, mmm, no tanto por lo clave sino por lo bonito, fue el momento de la liberación de Bucián. El momento de la liberación de Bucián, además fue todo el mundo llamándose, las redes sociales empezaron a hacer su trabajo. Yo casi me enteré antes por un amigo que lo había visto en Twitter, que por las personas que estaban allí en la plaza... ...y salimos todos corriendo allí y fue el momento de victoria... ...pero también de, de realización, de ver que, que las actividades... ...y la, la concienciación y todo el trabajo que se está haciendo... ...que el que la policía venga tres veces y te pegue... ...el que detengan a cuatro personas por no hacer nada, todo eso... Eh, ...todo ese trabajo también tiene un fruto y además un fruto visible... ...que es que evitar que maten a una persona... O sea, ...sacar a una persona del centro de internamiento para extranjeros... ...yo creo que es lo más grande que ha hecho este movimiento... ...pero es que es lo más grande que hemos hecho muchos de nosotros... ...a título individual. ¿Y qué significa para ti el 15M? Uf, madre mía, qué complicado... ...el 15M significa muchas cosas... ...significa desde compromiso y, y despertar...